Oh, my God. Sí, con el chico que estaba aquí. Sí. ¿Sí? A ver, es A ver, No, sé no, no, no, no, no, en esta ocasión, que creo que es un, debe de ser una satisfacción para todos nosotros contar aquí con la presencia del presidente de Extremadura y el presidente de la Diputación y el, el, esto, esto, el diputado de, de, de la Diputación de Cáceres, y quiero deciros que ellos van a tener la palabra, eh, os van a dar una buena noticia, eh, mirar aquí, de la inauguración de la Casa Cultural, tiene que ir a otro sitio, a otro acto, y lo breve. Nada. A los hombres de la tercera edad, hombres y mujeres de la tercera edad, que sois los destinatarios de esto. Las cosas, como veis, se van arreglando poco a poco. Logrosam va teniendo cada vez más servicios. Este es un servicio importante. Va a tener más servicios, como dirá el propio presidente de la Junta. Y lo que deseamos pues es que seáis muy felices aquí, en este centro, y que sirva para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tardes. Yo quería que, que, que dirigiera la palabra el presidente del hogar, porque él es un hombre que ya tiene ganas, y por lo tanto lo que tenga que decir será más interesante que lo que yo tenga que decirle. A, a mí me lo... está billete todos los días sí, bueno, bueno, pero es que a mí lo que me hubiera interesado Es oírle a él ¿eh? Porque él sabe de tercera edad seguro Mucho más que yo Y a mí me da, cada vez que Inauguro un lugar del pensionista Pues me da cierta vergüenza Dirigirme a los mayores Cuando tenía que ser contrario Que los mayores nos dijeran a nosotros Pues sus recomendaciones Sus consejos Que siempre es bueno escucharlo Para saber ¿Cómo tenemos, así que yo voy a hablar muy poco, pero no quiero dejar pasar la ocasión de manifestar mi alegría y mi satisfacción de estar aquí y de ver que las personas que más en España corrimos mucho y nos pegamos un batacazo mortal. Así que en ese ánimo y en ese espíritu de ir caminando poco a poco, yo le quiero pedir a ustedes perdón por no haber estado antes inaugurando este hogar, porque antes se tenía que haber hecho. Pero no ha sido posible. Y no ha sido posible porque esta región tiene muchos problemas, como he dicho al principio. Y porque en esta región hemos tenido que destinar buena parte de nuestro dinero, del dinero de los extremeños, para solucionar algunos problemas urgentísimos de puestos de trabajo. ...y hemos tenido que salvar empresas en Extremadura... ...como Dieter Zafra, como Fariña de la Malmoral, ...como Corchera de Mérida... ...donde hemos tenido que sacar dinero... ...que probablemente iba destinado a residencias de ancianos... ...a guarderías infantiles, a construcción de viviendas... ...para dárselos a los dueños de esas grandes empresas... ...que seguramente tienen tanto dinero que no seríamos capaces de contarlo pero que, en definitiva, por una mala gestión administrativa y empresarial, podían dejar en la calle a miles de trabajadores extremistas. Y hemos tenido que atender a lo inmediato, sabiendo que más de uno podría acusar a este gobierno autonómico de darle dinero al rico y dejar abandonado al pobre, cuando lo que estábamos haciendo era intentar que el trabajador no perdiera su puesto de trabajo. No obstante, y dentro de la política progresista que queremos seguir haciendo en Extremadura, yo así me comprometo hoy, por primera vez en Locosán, a ser fiel cumplidor de lo que la gente pide. Y hace unos días yo he puesto el oído en la calle, y la calle ha hablado. Y los políticos democráticos no podemos hacer oído sordos a lo que la calle dice. Y la calle dice que ya está bien de darle tanto dinero al que tanto tiene. Y yo voy a hacer eso. Ya está bien de darle tanto dinero al rico. Aunque sea para salvar puestos de trabajo. Y le vamos a dar el dinero al pobre. Y a mí darle dinero al pobre no va a ver quién me gane. No va a ver quién me gana. Y por eso es, por lo que hoy puedo ya anunciar, dentro de esa política que vamos a continuar, pero además apoyada por la calle, pues que no nos vamos a quedar, querido alcalde, querido presidente y queridos amigos, no nos vamos a quedar con que ustedes solamente tengan un hogar del pensionista. Van a empezar a tener ya mismo una pequeña residencia, con unas camas arriba, con unos servicios arriba para que aquellas personas mayores que tengan necesidad de abandonar su casa, por las razones que sean, y tengan que estar aquí, puedan estar aquí viviendo y puedan estar aquí atendidos. Y esa era un poco la noticia que el alcalde decía que íbamos a dar para que ustedes puedan tener cada día un mejor asiento confortable, ya que tanto le han dado por Extremadura. Y quiero además... Que sepan ustedes que este esfuerzo que ha hecho la Diputación de Cáceres, tanto en, la en el hogar con la Junta de Extremadura como la Casa de Cultura, no se lo tienen ustedes que deber ni al presidente de la Diputación ni al presidente de la Junta. Porque no es dinero de mi bolsillo ni del del suyo, es dinero de ustedes. Con los impuestos que ustedes han pagado, estamos intentando distribuir y devolver a la sociedad esos impuestos. Y esta sociedad comienza a funcionar. Y esta Extremadura comienza a tener conciencia de sí mismo. Hemos pasado de ser una región que no le pertenecía a nadie a ser una región que ya es nuestra, que nos pertenece a los extremeños.